¿Qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles para todos. Hoy la iglesia celebra una fiesta eh, en esta octava de Navidad denominada la fiesta de los santos mártires inocentes, que recuerda el relato bíblico, el texto bíblico, todos los niños que son martirizados por orden del rey Herodes. Es, es una fiesta de, que expresa el sacrificio, que deja ver el sacrificio de los santos inocentes, de tantos niños. Hay algunas tradiciones y algunas prácticas muy en nuestra región, como de recocha como de juego miren hermano, detrás de esta fiesta hay el sacrificio de inocentes hoy, muchos inocentes siguen siendo sacrificados muchísimos, tal vez usted y yo seamos muchas veces ese inocente sacrificado, explotados en la en jornada laboral maltratados humillados eh, ¿cuántos ¿Cuántos hermanos no, son, no viven la situación de que otro se aproveche de su necesidad, de su escasez económica, de su debilidad? Oremos, encomendemos a Dios y pidamos por los santos mártires inocentes de nuestro tiempo, los niños que son abortados, los santos inocentes martirizados. Bueno, mis queridos hermanos, pongámonos en la presencia de Dios y vamos a meditar el texto del Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y se quedó hasta, hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, les invito para que oremos por todos los inocentes y quisiera invitarlos a ustedes, amigos, seguidores de este canal, que evitemos hoy este tema de la recocha, de las bromas. También ofrezcamos un ratico de oración, una plegaria por todos los inocentes, por todos los mártires que día a día siguen siendo sacrificados por la verdad y cada día viven la injusticia. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Da fortaleza a todos nuestros hermanos que vienen en martirio, dando la gracia y la fortaleza de ser fieles a tu palabra y a tu mensaje. Amén. Feliz día para todos, Dios.